Amantes de él. tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Porque estamos aquí en el top spin 3 No para jugar un modo Exhibición, sino un Modo carrera, un nuevo modo carrera Ya jugué uno en el top spin 4 y Ahora toca con el 3, no hay jugadores creados así que Vamos a crear ¿Cómo? Vale, continuar Con la X, claro que, que quiero jugar el modo carrera, amigo mm. Crea uno utilizando el creador de jugadores. Vale, vale, vale. Que no sé leer. No sé leer. Ojo, creador de jugadores. Esto no lo he visto en la vida, creo, ¿eh? Creador de jugadores, hombre, mujer... Um, vale, podemos elegir... Eh, podemos elegir... Modelo. Mira este, todo loco. Eh, J. pelirrojo. En fin. Eh, vamos a ver... Vamos a ver a quién nos ponemos. ¿Quién nos ponemos? Hay muchos modelos, ¿no? no una peluca a este. Vale, aquí ya se repiten. Pues... Yo qué sé, podemos elegir a este que me, me ha gustado, me ha hecho gracia. El género y la raza seleccionada de determinar la herramienta del creador de jugadores. Ok. Guay, curioso, ¿no? Está guay, tío, que te dan ahí un... un personaje. Madre mía, ¿qué, qué, qué pecho armario tiene este tío, ¿no? A ver, cuerpo. Vamos a ver, tenemos estatura, volumen, grasa, músculo. Eh, ¿Qué me estás container, colega? O sea, ¿qué me estás container? Que esto ya es un mejor editor 2008, gente, 2008. Y ya es un mejor editor que eh, muchos otros. Eh, bueno, y gráficamente se ve brutal, ¿no? Pero bueno, estatura. Vamos a ver cuánta es la estatura máxima. A ver, la mínima es 1.65, míralo, pobrecillo, y 2.05, míralo, increíble, ¿no? Vale, vamos a poner uno... Joder, 1.72, chicos, vamos a poner 1.80 y 5, ¿vale? Vamos a poner volumen... Vale, tenemos... Tenemos volumen 11, que somos un armario, ¿vale? Somos aquí... Baptista Y el 1, el Pues un poquito menos mazado Vamos a elegir el 1, la verdad Grasa, ojo, cuidado Vale, ahí vemos los bracillos Ostras, chaval Esto qué es Esto, esto que es Músculo O sea, yo, yo ahora mismo lo estoy, lo estoy flipando, ¿eh? Vamos a elegir el 1. Cuello. Tenemos 6. <risa> tenemos el 1 y tenemos. Mira, diferencia. Pipo, pipo, pipo. Eh... Vamos a dejar el 1. O sea, yo, yo ahora mismo lo estoy. Lo, es que lo estoy flipando, gente. Perdona por, O sea, no estoy, ni coment, no estoy comentando nada porque es que lo estoy flipando. Somos un puto tapón. Lo, lo, lo, o sea, es que lo estoy flipando con el juego, tío Vamos a elegir unos 72 Y estamos puto gordo eh, Vale, vale, me gusta así El cuerpo está, la cara eh, Vamos a elegir el color de la cara Vale, un poquito más oscuro, ¿no? Más, más, más, más Más y ya está Vale, eh, tampoco tanto Vamos a elegir una cosa Así, por ejemplo Ojos Vale No sé ni cuál poner Pero eh, me parece ya este editor eh, Algunas cosas eh, Muchísimo mejores que bueno O sea, es que la, la primera vez Que eh, me acabo de crear a un tenista Regordete, tío o sea, esto qué cojones lo estoy flipando. Me gusta esta mueca. Mentón. Joder, parecemos unas lubinas, chaval. Eh, esto está bien. Frente, me da igual, forma, detalles. A ver los detalles. ¿Qué es esto de detalles? ¿Color? ¿Detalle de color? ¿Pero qué dices? Color de ojos, cejas. ¿Color de ojos? Tenemos un huevo de colores, ¿eh? Estamos en el 26, tenemos 27, tal. ¡Eh, eh, eh! y esto tú? ¡Qué locura, no! ¡Se les va la olla! ¡Madre mía! Nana, el editor eh, me parece increíble. Vamos a dejar este. Edad 1. Espérate, espérate. Espérate, colega, pero ¿esto qué es? Ojeras. Estoy con la boca abierta, gente. Estoy con la puta, un anciano. Me estoy creando un puto anciano. Me estoy. Esto que es, por cierto, variaciones. No, no, no, no, no, no, no, yo lo estoy, yo, yo lo puto estoy flipando, granulado eh, yo lo, es, lo estoy, lo estoy, madre mía las cejas Vale, el 14 por ejemplo creo que está bien, este también, este me hace mucha gracia, venga este mismo eh, esculpir, que no escupir esto es igual que en el Toy Spin 4 eh, esto que put o sea esto que es esto que es yo no, no entiendo nada yo no entiendo nada gente yo no yo no yo no estoy yo, yo, o sea yo no estoy entendiendo nada yo no estoy entendiendo absolutamente nada estilo de tenis yo no estoy yo no estoy entendiendo nada tenemos diestro, vamos a poner zurdo. Eh, a una mano, sí. Tenemos a dos. Pero vamos a poner a una. Eh, a. Ah, a ver. A ver este. Ojo, este me gusta, ¿eh? El B me gusta más o menos. El C me gusta más. Me hace más gracia este que el de Roddick. Aquí, como veis, no salta en el E, ¿no? O oh, sí, es que no, no me doy cuenta A ver, el C creo que me gustaba, ¿no? Sí, sí, el C me, me gusta, me hace bastante gracia Servicio, el C Drive Tenemos el A Vamos a por el B No me gusta Me gusta más Me gusta también más Me encanta Vale, revés A ver Va demasiado rápido No Este, a ver No ah, Va, va con, como con las dos manos Qué guapo, ¿no? ¿De quién será ese? No lo sé Actitud Impasible Normal <ríe> Me hace gracia Exuberante No, no, no O sea, es que de verdad ¿Qué es esto? Gruñido el A me encanta Este es un estornudo, ¿no? Mira Jesús María El A eh, Frecuencia Frecuencia 1, 2, siempre Esfuerzo y saque, esfuerzo, saque, golpes potentes Saques y golpes potentes eh, esfuerzos y golpes potentes vamos a poner saques y golpes potente. es que está de puta madre es que es increíble es que esto es la leche gente me estoy empezando a motivar que flipas equipamiento, ahora lo vemos. tatuaje primero tenemos que, que, que ha que, ha, o sea, que, que han movido la ceja mira mira ha movido la ceja de vez en cuando Nada, nada, nah, esto es otro level, ¿eh? eh a ver, tenemos el 2. No está mal, lo que pasa es que el color eh, no me Bueno, este es un mal rollo, ¿no? No me convence. Por aquí uno, por aquí otro, el sol. El sol para allá, un tribal, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Estos que estaban ya prácticamente. Me gusta este en plan puto anciano loco, eh, pero, eh, claro, está ahí como en... Como en verde, no me gusta Me gustaría darle un color Pero lógicamente pues No va a ser posible, ¿no? Así que no le vamos a poner ninguno En los brazos a ver qué tenemos Mira todo es pin 3. Pelota, ese sí que es un pelota eh, Tenemos eh, la serpientita Tenemos el águila Tenemos este otro La rosita ¿Esto qué es? Un 6, un 9, no sé lo que es. Otro tribal por ahí Otro más eh, la salamandra, me acuerdo de Harry Potter. He sido un salamandra. Eh, piernas, a ver. Bueno, nada del otro. No, eh, no voy a pillar nada. Nada, las varices por ahí. O sea, o las venas más bien. Increíble. Increíble este juego. Bello facial. Bello facial. Bueno, no, no, es que la textura del pelo también está bastante bien, eh. A ver. Ah, no se nota tampoco mucho. Eh, densidad, largo, no. Vamos a poner corto. Color del vello, vale, aquí sí se puede poner el color Vamos a dejarlo Canoso, por ejemplo Hostia, claro, tío, canoso Canoso, los quiero canoso, tío Vale, ver, pelirrojo no, verde no Mora tampoco A ver, una cosa blanca ¿Qué dices? ¿Rosa? ¿En serio? ¿Este, por ejemplo, puede estar bien? <risa> Madre mío, parece que te han dado con un borrador en la cara, tío. Es el 17, ¿no? Creo que era Pues sería más o menos el 17, tío. Creo que ya sé, ya sé el nombre que le vamos a llamar a este, tío. Ya sé el nombre que, que le voy a poner. Eh, de, de, en serio, eh, quiero crearme un personaje así, ¿eh? En algún momento. A ver, sería lo suyo este, lo que pasa que el tipo de vello facial o la barba o yo qué sé qué... Se ve como muy... Rara. Vale, así quizás mejor. Es que me gusta me gusta más sin barba. Me gusta más sin barba, gente. Eh, pelo. A ver, tenemos el kiriki que le iba a poner el nombre de cresta o algo, pero... Es que al final con el editor hemos cambiado un montón y, y creo que sé qué otro nombre le voy a poner. Vale, imagino que será el 17, ¿no? A ver, 16... 17... Estupendo, de puta madre. Vamos a cambiarle el corte, eso sí. Color de accesorios... Anda, mira tú. Hostia, pues no está mal. Lo que pasa es que los pelos no me convencen. O sea, tenemos... No, no, no, esto es una locura Tenemos gorrita y todo esto es, una gorr esto es una locura Vale, el 24 Tenemos por aquí el 26 Este está todo guapo también Este me, o sea ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué niveles? ¿Qué putos niveles de... de, de... Este es como calvo, ¿no? No está mal Ojo, ojo El 31 tampoco está mal ¿eh? Tampoco lo veo yo mal el 31 A ver ¿Cuál más? Este, joder, muy militar, ¿no? Este tampoco Este ya que esparro, ¿no? Un poquito también A ver Lo podemos hacer calvo y a tomar por culo ¿eh? No me disgusta la idea de hacerlo calvo no me disgusta... Para nada. ¡Ojo! ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! Si tuviéramos un poquito más de pelo es lo único que pido. Vale, el 4... Y el 5 tampoco está mal, pero el 4 me gusta. ¡Hostia, este tú! Está muy guapo. Pero el 4 me gusta más. Nah, y las coletas me encantan. 4... Eh, me voy a elegir el 4, ¿eh? Todos estos no me gustan. Este no está mal tampoco. Y aquí ya... Vale, todavía no. Aquí ya se repite. Eh, vamos a por el 4, gente. Vamos a por el 4. Color del pelo tal... Vale, eh, ¿y ahora? Nada, mi abuelo eh, Vale, equipamiento, gente Vamos ahora con el equipamiento ¿Esto cómo es? Ah, que solamente tenemos dos equipamientos, no me jodas No me jodas que solo tenemos dos equipamientos, colega Bueno, de momento lo voy a poner así Me gusta un poquito más eh, vale, pues ya te O sea, ya tenemos al, al colega irás ¿cómo se llama? ¿Quieres salir sin guardar? Cancelar Quiero guardar, por supuesto eh, Mi abuelo Vale, eh, vamos a terminar Mano tal nombre Vamos a ponerle aquí ¿Qué ha pasado? porque ¿Por qué no me va? Eh, se me ha quedado pillado, no, por favor. No, por favor, ¿eh? No, por favor. Eh, no me va, tío. No me va, ¿eh? No sé por qué, pero no me va. Vale, eh, ya he escrito lo que quería. Eh, resulta que se abre una pestañita. O el juego te abre una pestañita y claro, eh, bueno, pues ese era el problema. A ver, nombre, le he puesto Matusalén. Nació el 29 de febrero, 29 porque sí, porque en el 64 fue año bisiesto. Eh, país España, nació en Jerusalén, residencia España. Vamos a ello, zurdo, eh, reveja una mano, 87 kilos de peso. Creo que pesa bastante bueno, también está gordete, así que tiene sentido le damos a guardar, guardar y salir, aceptar vacío, pues vamos a darle y vamos con nuestro amigo Jerusalén, Len carrera, aquí lo tenemos esto es una locura esto es una locura, sí, son las 12 y 2 minutos, estás a punto de iniciar la carrera de tu jugador creado, ten en cuenta que una carrera solo se puede jugar una vez con un jugador creado, selecciona aceptar o cancelar, en esta ocasión aceptar, eh, ¿qué es este juego? lo estoy flipando tío, resumen de la carrera, este es el modo carrera de todo spin 3, comienza como amateur y gana tus primeros partidos en los circuitos locales, a medida que vayas progresando te enfrentarás a retos cada vez más duros, te muestra estar a la altura de los grandes escenarios en los que vas a jugar, convierte, convierte a tu jugador Creado en el campeón que todos querrían ser y culmina la carrera más ilustre de toda la historia del tenis De momento eres solo amateur, así que átate bien los cordones, coge tu única raqueta y gana tus primeros encuentros eh, Está guay MLN, ¿vale? Estado amateur, vencer a tres rivales amateur en partidos de tiebreak Consejo del entrenador, este es un desafío tiebreak, eso significa que cada partido está formado por un set de 7 puntos. Sin embargo, estos tres jugadores locales deberían ser pan comido para ti, de modo que sal a la cancha y hazte con el desafío. Ya veremos qué pasa después. Eh, ojo, cuidado, rivales amateur, ahí los vemos. No me da tiempo de leer los nombres, pero estos son. Ok. Objetivo amateur, el desafío teórico amateur es una buena oportunidad para que los novatos aprendan a soportar la presión de los partidos oficiales y aumenten su confianza. Tenemos estos tres y esto es como una especie de... Eh, ¿Qué cojones es esto? Por cierto, estar opción el nivel de dificultad eh, con dos huevos. ¿Lo ponemos muy difícil con dos huevos o okay? qué? Vamos a um, ponerlo muy difícil. ¿Se ha guardado? Se ha guardado. Eh, Enzo Tardelli. Me van a reventar, es muy difícil gente Que este juego es muy complicado MLN, ¿por qué no aparezco? ¿Por qué no aparezco? Bueno, cargando Cargando cargando Cargando cargando <risa> Vale, gente por fuera Se ve bastante bien Un tiebreak En 1080, gente, lo tenéis Para disfrutar, viento 8 km hora, estupendo Soleado, uy la cabeza Como la tenía, me ha recordado al Unity Al Assassin's Creed Unity vale Aquí estamos, aquí está nuestro abuelo Sí señor, Matosa Len Len Vámonos, a tope ¿Qué pasa? Bueno, pues que estaba jubilado Con el tema de las pensiones aquí en España, que está fatal Pues ha tenido que volver a, a, al tenis en su día Era muy bueno, pero ahora con 89 años Pues ya eh, se le complica todo, ¿no? Buen revés Buena, buena, buena, buena, buena, abuelo. Abuelo, buena. Buenísima, mira qué estilo. Vale, bien. Bien. Nos falta precisión. Buenísima. Un cortado mal. Bueno. One love, player two. Bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ello, no voy a sacar el saque fuerte Porque seguramente lo falle Toma ya Aunque hemos engordado un poco Estamos en buena forma Buenísima Ahí reventando la bola Vámonos Ahí está, sí señor Uno a uno. A ver, me atrevo con el saque fuerte Toma Ostras, ¿Qué ha pasado la, la vista, que tampoco la tengo muy bien eh, Cámara, vamos a ver si podemos Cambiar la cámara un poquito Ah, que tenemos dos Ah, no, tenemos el zoom cercano El zoom Televisiva cercana Vamos a jugar con la te televisiva cercana Buena, va Muy buen ángulo Apretamos ahí, no llega ¡Ojo! Sí que llega Buen ángulo Va a llegar de nuevo Y ojo, cuidado que esa se me escapaba eh Dos iguales Yo lo estoy flipando, gente Me ha dado en el, hombre, ¿no? eh, en el hombro Toma, passing Buen saque, vámonos Vale, buena Vamos Uf, es que me quedo un poco atrás Porque no veo la profundidad de la bola Me cuesta verla un poco Esa es ¿Qué ha pasado? No, no sé qué ha pasado, pero... ¡Ah! ¡Buen saque! Buenísimo, el revés. Lástima que no pueda in invertirme, tío. Le, lo he hecho de menos, eh. Vale, buenísima, venga. Vámonos, ya estamos más cerca de, de lo, del 7, iba a decir 11. Buena Buena también Buenísima esa Brutal Y ahí, definimos Sí, señor ¿Sí? Buenísima Ay, qué lástima Es que, claro, con mi problema Es que yo tengo un pequeño problemilla de, de, de vista de profundidad y demás y claro eso para este increíble nada esto es increíble esto esto me está pareciendo increíble esto me está pareciendo increíble. Más 20 puntos de experiencia y 20 puntos de bloqueado de momento. Ok. Estamina, no sé qué ponía por ahí. Objetivo meteor 2. En Sotal Tatu. Área del jugador. Triángulo, ¿qué es esto? Vale. Tenemos la evolución del jugador. Donde podemos ver aquí. Eh, ¿Cómo va esto? Deshace todas las modificaciones. Cuadrado, círculo. Eh, ah, vale. Cada punto de experiencia, tengo 20 en total, ¿cómo? Ah, no, cada 5 puntos de experiencia me da un punto al drive. Claro, y, ostras, esto me gusta. Del 31 al 39 me cuesta 5 puntos de experiencia, pero del 40 al 49 me cuesta 15. O sea, me gusta, me gusta mucho eso, eso me mola bastante eso me mola muchísimo, sí señor, pues creo que el, el revés es una de las cosas que mejor hay que hay que mejorar realmente, ¿eh? el revés, y qué más, el servicio, el resto, estas cosas serán importantes, la volea, la potencia, velocidad, la potencia creo que también sería importante, sobre todo, bueno, de momento lo dejamos ahí Hoja del jugador Podemos ver la hojita Ahí lo tenemos Y Historia mm, Vale Donde tenemos un récord de victoria Derrota 1 a 0 ¿Llegaremos como el otro? Imagino que no David Pernia Español Vamos a por él Ahí va cargando Estamos ahí en una especie de eh, New Ah, en Cambridge O algo así Inglaterra, simulando Cambridge, no imagino, pero bueno, eh, vamos a ello. De Pernia, vale. No me fijan qué año nació, pero me da exactamente igual. Pam, <ríe> pone ahí a la derecha en la silla del juez. Buena. Buenísima esa, brutal. Toma, nana, me está encantando esto, eh. Me está encantando. Vamos con el cortadete. Buena. Buenísima. Un poco angulado. Para reventar al pringao este. Qué mal golpe he hecho ahí. Es que en cuanto fallas un poquito el golpe. Se te, se te va a tomar por pull. ¿eh? Vale. Uy, uy, uy, uy, uy, que no me había colocado bien, ¿eh? Mierda El tema de... de ah, como odio, tío No ver bien la profundidad Si tuviera un indicador de bote o algo Buena Buena Ojo, como, ojo como he pillado esa, ¿eh? Vale, buscamos ángulo. Un globo a tomar por culo el globo. Pero el nota iba para atrás, ¿eh? Vale, vamos a intentar ganar. Ahí está. Buenísima. Buenísima también. Vale, un poquito me peor. Ojo el ángulo ahí abriendo. Y aquí apretando. Ahí está. Lo tenemos, perfecto. Tenemos que mejorar nuestro revés. Porque la mayoría de los golpes van a ir al revés, eh. Angulamos. Ay, qué mierder. Buenísima esa. Vale, a ver si podemos jugar un poco más preciso. Guau, chaval, toma precisión, ¿no? Toma precisión. Vale, bien Joder, colega Otra vez se me ha quedado atrás la bola Y aquí otra vez tú Vale, mucho mejor Mejor también Uf, otra vez se me ha quedado un poquito atrás Mejor, muy bien Ahí está Ahí está nuestro anciano Eh, se va a cagar, ¿eh? Lo voy a reventar. Toma paralelo. Buenísima. Vale, bien, bien, bien, bien. De momento bien. Ahí. Bien controlada. Vale, a ver si podemos abrir un poquito más el ángulo. Buena. Buenísima, mira cómo nos hemos inclinado la rodilla ¿eh? Que no la tengo muy bien La rodilla, la rodilla es medio robótica ya Vamos, esa es buenísima Ahí estamos apretando un poquito Ahí también Joder colega Vamos a bajar un poco la bola ¿eh? Venga, pilla esa Y esa, vámonos Nos ha costado, pero lo hemos ganado. Mira cómo estamos con las pulsaciones. Nosotros tenemos un marcapaso, ¿eh? Estamos un poco chetados en ese sentido. Porque es un marcapaso especial. ¿Vale? No me quiero jugar ningún golpe así potente. Menos mal. ¿Vale? 3-5, ¿eh? 3-5, sí, señor. ¿Vale? ¿Fuera? Nada, guapísimo, tío Uy, uy, uy Buena Se queda la red Vámonos En toda la calva En toda la calva, amigo Como odio se saque, gente Buenísima Increíble me está, me está pareciendo esto increíble tú. Más otros 20 puntos Deberíamos mejorar ¿eh? al, al personaje Lo voy a mejorar A ver si se nota un poco Esto no es Área del jugador, triángulo Vamos con eh, la evolución del jugador Tenemos 40 puntos Pues venga, vamos a darle... ¿Vamos a darle drive? No, vamos a darle revés. Vamos a darle 4. Claro, es que en verdad cuesta todo bastante. Vamos a darle potencia entonces, creo yo. Vamos a darle de momento 34. Vale, una vez hecho esto... Ya estaría. Ah, y ahora se guarda. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Atrás, ¿qué más hacemos? Mejoramos la velocidad, la resistencia Yo creo que voy a ir full Full potencia ahora mismo, ¿eh? Vale, vamos a guardarlo, sí, ok Me gusta, me gusta que pueda ir full algo Vale, jugamos contra Peter eh, okay Ok A por él Vamos a ganarlo Y yo, está guapísimo, ¿no? Me está pareciendo increíble. Me está pareciendo increíble. Vámonos. Buenísimo. Igual deberíamos ver, a ver mejorar el resto, ¿no? Este que pasa es mejor porque tiene pinta ¿eh? de ser mejor. Toma esa, crack. Vale. Mucho mejor, Pablo Muchísimo mejor Ha llegado Buenísima esa Bien, ¿eh? no me veo mal, no me veo mal Tío, de verdad, como odio el saque eh, Me es muy complicado siempre el maldito saque Buena, va Mira qué ángulo Joder, qué lástima Buenísima, buenísima Ojo, ¿eh? Abriendo ángulo se nota bien, ¿eh? Se nota bien eso Joder, joder, joder Vamos Buena Mira, cómo abrimos ángulo, ¿eh? Buena, sí señor ¡Qué putada, joder! Es que de verdad que no la veo, ¿eh? Y el saque de verdad lo odio. Estoy intentando probar un poquito el saque... El saque potente. A ver si me va saliendo. Fuera. Pero... Pero no me sale, ¿eh? A ver ahora... Ahí está, ahora me ha salido. Que ya veis lo potente que es, vamos. Tampoco es que restan, restar lo restan perfectamente buenísima ay, qué lástima mejor vale vamos a intentar golpear preciso, joder, y se nos queda la red Bueno, de momento viene. ¿eh? De momento tenemos ahí una ventajita. Cuidado con ese saque, que iba un poquito más fuerte. ¿eh? Segundo servicio. Vamos a intentar aquí hacer algo. Bueno, o no. Six, three, player one. Muy bien, punto de partido. Nada, voy a dejar de sacar así porque me pongo muy nervioso. Uh. Buenísima. Vámonos. ¿Con qué toque? Míralo. Bueno, este también está regordete un poco, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo tú! Soy realista, ¿eh? Tío. Pues otros 20 puntos más Perfecto Y tenemos aquí Enhorabuena Somos aspirantes ahora Y a ver esto cómo va Estado aspirante Objetivos por completar Termina en primera posición del grupo ganar, a campe eh, ganar el campeonato aspirante Consejo del entrenador No te dejes amilanar por esos tíos La mayoría son novatos Como tú Estás a la altura, te lo aseguro. Es tu oportunidad, no la malgastes. Y buena suerte. Vale, pero... Torneo aspirante. Y tenemos otros tres. No me convence esto, pero bueno. Todos contra todo, categoría aspirante, superficie dura. Eh... Silvige, el rol deza. No me convence esto mucho, la verdad, en cuanto a modo carrera y demás, ¿eh? Creía que iba a ser... Eh... Una cosa clavada al es Spin 4, la verdad. Objetivo aspirante. La, la invitación que has recibido te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ábrete paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanzas las finales, entrarás a formar parte del circuito junior internacional. O sea, ese va a ser nuestro objetivo ahora. Y nosotros estamos... Eh, vale Nosotros estamos en el partido 1. Luego tendríamos el partido 2. Vale, vale, vale, entiendo Venga, pues vamos a intentar Ganar esos tres partidos Vamos a intentarlo hacer rápido Y vamos a ello, no sé por qué no aparezco En la fotografía, estaría bien que apareciera La verdad, no sé si se trata De algún bug o algo Pero estaría guay Bonito sitio este también eh, ¿Dónde es el sitio este? Bueno, ni idea Nada, increíble Increíble, bueno, pista dura. Vale, buen saque, pero he fallado la, la dirección. Pero el saque ha sido bueno. Ojo, ¿eh? este es malo. Se nota. Este es malillo. Ay. Ay. Me ha dejado mucho, mucho hueco en la T. ¿eh? Intento pillar el contrapié. Buenísima esa. Y aquí apretamos. Muy bien. ¿No llega? Uy, uy, casi. ¿eh? Me gustaría apretar en plan fuerte. Otra vez hecho ya el saque potente. Que bueno, como veis de potencia tiene lo que viene siendo nada, ¿no? Nada, el tonto del cortadito. Me ha tocado el tonto del cortadito. Buenísima y qué lástima no hemos aprovechado ese golpe porque estaba demasiado cerca de la pelota o sea demasiado quiero decir que la pelota se me ha se me ha comido mucho buena muy bien vamos a subir a volear buenísima ¿Vale? Apretamos Apretamos Sí señor, me gusta Todavía no sé cómo va a ser mi jugador A lo mejor es eh, de saque y volea Tengo la manía de sacar así A ver si me la quito Por cierto, esto ya es un partido Un set Un set a cuánto tú Estoy jugando es muy difícil y de momento Voy bastante bien, ¿eh? No me esperaba eso Bueno, es que ¿para qué cojones hablo? Vale, parece que tengo que mantener todo el rato El botón accionado Buenísima Es que no me atrevo Todavía a realizar golpes potentes Con el botón de potencia No me atrevo, tío de momento, prefiero angular increíble. Uy, esa que se me complicaba. Mira, mira, mira, qué bonita. Cortadito, flojito. Porque creo que no tenemos dejada. Debería. Es que, claro, tampoco he ido yo al, <ríe> a la academia, por así llamarlo, ¿sabes? Entonces, eh, hola, no me ha detectado. Bueno, no he ido yo a la academia aquí a entrenar. Debería ir a la academia a entrenar, de hecho... A ver si subo un vídeo eh, Entrenando en la academia Para que para mostraros Y aparte yo también para saber Madre mía qué pedazo de golpe eh, Para saber todos los golpes disponibles Porque a lo mejor está la dejada Y no sé cómo se hace la dejada A lo mejor son dos mmm, botones a la vez O algo, yo qué sé Podría, ¿no? ¿Por qué no? Buenísimo, mira cómo abrimos ángulo, ¿eh? Ahí está, ahora sí lo hemos hecho bien no hemos dejado que se nos meta mucho la bola Así que guay Vámonos Muy bien, pegando pegando más duro Subimos ¡Eh, eh, eh! qué ha pasado? Ostras, no la he visto Es que no, ve, es, que no... Ah, es que no Es que tengo un problema en la vista, tío Bueno, un no es un problema en la vista, en verdad, ¿no? Simplemente que no detecto, o que me cuesta más que a otros, de de detectar la profundidad de la bola. Pero bueno, no pasa nada. Me pasa, obviamente me pasa, no me pasa en la vida real, creo. O sí. Un poco, quizás cuando juego al tenis y sí que me pueda pasar en la vida real. Pero en el pádel no, con lo cual... Es todo, es todo como en pantalla. Ese problemita Que bueno, que a ver, le digo problemita Pero que creo que no es, pro no es ningún problema Simplemente, buenísima eh, Esto es la hostia, amigos O sea, el personaje que me acabo de crear Me encanta Matusalén Len Matusalén Len Que vaya derecha que ha hecho ahí, eh Malla derechita que ha hecho ahí Mira, lo vamos a ver Míralo, míralo Míralo Matusalén Len Con 200 años encima Ha vuelto a jugar al tenis Porque el estado No, no le da las paguitas Buena, ¿eh? Buena Potencia Esa ya no tanto ¡Estoy jugando con potencia! Vale, vamos. Vamos a jugar ahora con un poquito más de precisión, Vamos. Y ahora apretamos. Ahí está. Ahora un poquito cortadita para que se tenga que agachar el asqueroso. Vámonos. Y revent... Estamos, es que lástima, se me ha quedado un poquito atrás la bola. Me cago en todo lo que hable. Estamos tardando un poquito más en el punto este, en definirlo. Pero creo yo que, casi es grito Pero creo que aquí lo tenemos. Bien. Pues tenemos el 2-0. A ver si... Uy, pues he sacado con el saque fuerte, que bueno, no ni lo parece. Pero eh, se me va mucho cuando intento colocarla o algo. Buenísima Qué buena Vale, fuera Vámonos Uy, qué lástima Vale, ya me va saliendo el saque así especial Pero claro, no para hacer un segundo saque fuerte Entre comillas Se la quita en medio ¿Vale? Perfecto. Uf, me ha acercado más esta vez, ¿eh? Lo que pasa es que, joder, no, no le pillo el timing para apuntar realmente, ¿eh? Muy mal, Pablo. Muy mal. Bueno, de todas formas voy a sacar cortado. Vale, buena Se defiende ahí Muy bien Defiéndete ahora Apretamos Apretamos ¡Ah! Angulamos Y Cortadito Eso tiene que ser bastante molesta Vale, guay Uf, estamos un poquito peor ahora, ¿eh? Vamos a intentar ganar aquí ya el punto. Bien. Iba a subir ya, ¿eh? Para finalizar el, el punto. Porque, madre mía, se estaba alargando esto. Uy, uy, uy, cómo le hemos ahora. Me parece increíble. Me parece increíble este sujeto. Me parece, me parece increíble este sujeto, ¿eh? Vale, pues primer partido ganado es un set a tres juegos, ¿no? Por lo que puedo observar, o eso creo al menos. Y bastante bien, eh... A ver, el primer grupo ya lo he ganado, ¿no? 3-0, tocaría el partido 2, ¿no? Siguiente partido contra Tobin. A ver, a ver el tema de los grupos. ¿Me tocaría contra Tobin? Exacto, me tocaría contra Tobin. Vale, y claro, Tobin, ¿qué es lo que ha hecho antes? Pues ha quedado 2-4. Vale, o sea, suma puntos también. Y es diferencia de... De 2. Vale, me gusta. O diferencia de 2 o tiebreak, lógicamente, si sí, quedas 3-3. Entiendo, pues ahora mismo tengo yo una muy buena ventajita, ¿no? A Tobin no tendría yo problemas en perder realmente, pero vamos a jugarlo y vamos a intentar ganarlo y lo más rápido posible también. General, nivel 34, ¿eh? Yo soy nivel 31 de momento. Así que, venga, vamos a ello, vamos a realizar este partido y el siguiente. Si es que además tiene toda la pinta el juego, como están los jugadores así fondones y tal, en muchos casos. Eh, ¿Qué es eso? Es una liguilla, tío Es una liguilla de aquí De la ciudad O de donde sea De gente Bueno De matados ¿no? Que yo estoy, estoy pendiente De entrar en una de pádel y Se me ha ido fuera Porque le he dado sin querer Al L2 Por el tema del Del toe Spin 4 Que es el botón de De invertirse de derecha Y aquí es un golpe preciso Que, bueno Buenísima. Me pasa que aquí el golpe fuerte. A no ser que lo hagas bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Ya sentimos con la cabeza y todo, ¿no? ¿eh? Buenísima. Y es qué lástima. Buena, va. Estoy ahora mismo probando muchísimo los golpes eh, potentes, ¿no? Venga, cortado contra cortado. Vale. Buenísima esa, va Lo tenemos ya Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, cuesta, ¿eh? Vale Un golpe un poquito más potente Jugándomela con el golpe Como digo, potente Vale, cruzando de un lado a otro y uno se ríe por ahí, al fondo, ¿sabe? Todo faltoso el colega Claro, cuando está bien colocado Ahí está Vale, he intentado tirar el golpe Preciso, ahora el listado que va a llegar Porque es un golpe más lento Pero este golpe plano Lo hemos hecho muy bien Voy mejorando también, ¿eh? Sí, señor. Voy. Voy con, Voy mejorando. Buena. Nos invertimos de revés también. 15 nada. Ok. Vale, se la ha jugado, se la ha jugado. Intenta hacer un golpe potente. Un golpe ganador. Y.. Y no ha podido... No ha podido controlar la potencia. Muy buena esa. Vale. Vamos bastante bien. Uy, esa... Buenísima. Buenísima, profunda. No me lo puto, pero, tío. Es que creo que va a votar antes Bien, vamos Vamos, 30 igual, ¿eh? Dos puntitos más y se acabó Se acabó su saque, quiero decir <ríe> El partido ¡Uh! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre ¡Buenísima! Venga Buenísima, viejo. Fallamos muy poco, por cierto, ¿eh? Vale, vale, vale, cállate, Pablo. Que ahora es cuando fallas por hablar. Buena. Esa es. Esa es también. Y esa también. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Madre mía, cómo estamos. Nada mal. Muy buena. Y buenísima. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Vamos a ver con el saque este fuerte. Joder, no, cómo lo odio. Intentaba ahí sacar con el saque fuerte y apuntar, además. ¿Qué ha pasado? Muy buena. Buenísima. No llega. Venga, va me la voy a jugar otra vez. Joder, tío, de verdad. No, no pillo el timing de, de, de, de esto. En el Toad Spin uh. lo puedo pillar. En el top Spin 4, me refiero, lo puedo... Lo puedo pillar bien Buscando ahí el contrapié A saco, paco Y ya está Muy bien Me gustaría hacer una bola como más suave más Una dejada, tío Pero no sé si se puede en este juego Apuntando un poquito a la T y Es que hace una cosa rara el colega Uf. Buena. Buenísima. Vale, vale, vale, vale, vale. 49. Me gusta. A ver si me hacen algún globo o algo, tío. Y voy para atrás. Que me está molando esto, eh. Ay, menos el saque. El saque es que no me mola nada. Vale, me voy a jugar un golpe. Aviso cuando me lo vaya a jugar. Porque de momento hasta que no esté yo bien colocado Por ejemplo mmm, Ojo Ahí está No me he jugado ningún golpe ¿eh? Pero bueno Es que qué guapo Es que parece el típico dominguero jugando al tenis Colega De verdad míralo tío míralo Míralo Me parece increíble, la verdad. Me parece increíble, vale. Vamos a por el último partido, gente, y así sabemos un poquito qué es lo que pasa luego, que tengo toda la, toda la curiosidad, la verdad. Así que, venga, vamos a jugar contra el Stausher este. Estos no son los mismos que he jugado antes, no, ¿no? O sí, la verdad es que no estoy seguro. Tampoco me a ver, no es que no... Importar no me importa, pero es un poco putre eso, ¿no? Diría yo, si juego otra vez con los mismos que he hace un momento. Como... Mmm... No sé, como raro, ¿no? Venga, va Qué buena Cómo se ha cachado, ¿eh? Ay, joder Tío, de verdad, es que creo Que todavía no ha llegado la bola, ¿sabes? Creo que todavía no ha llegado la bola Buenísima, ¿no llegas? Pues sí que llega, ¿no? Llega eso. Mira loco, cómo anda el nota Mira lo que hace con los pies Qué guapo, tú ¿Hay una bola ahí? ¿No la recoge o qué? No sé qué pasa Como es pelirrojo es especial, ¿no? Un bofetón No me sale a mí el saque de los cojones Tronco Me tengo que poner a practicarlo ¿no? algún día, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Va Joder, quillo, ¿Pero en qué momento es? ¿Le doy antes? ¿Le doy más tarde? ¿Le doy? Me acabo de jugar el segundo Muy bien Es que me, me he equivocado Me he estresado y me he equivocado, gente No me lo creo Ala, y ahora me sale el saque y ahora me sale el saque, gente. Buena. El nota para pillarle estos. Se le complica. Buena. Buenísimo. 40 iguales. Dos puntitos más. No se sé, sabe. O sea... Acabo de sacar fuerte otra vez, pero no sé, es que no sé tampoco apuntar, tío, porque apunto, apunto mucho. Se me va, apunto poco, se me va también. Entonces no sé, no sé muy bien qué pasa ahí, pero bueno, ya aprenderé, ¿no? Bien, bien, bien, bien, bien. Venga, vamos a sacar cortado. Buenísima. Mira ese cortadito Vale, va, va, va, va, va, va, va va, Ostras, tío, he buscado en la precisión, tío Porque pensaba que estaba bien colocado Pero es que es complicadísimo, tío También el botón de precisión y todo el rollo No me lo creo Vamos. Venga, va. Buenísima. Vale, vale, vale, porque está empanado, ¿eh? Porque está empanado el colega. Vamos con el cortado. No me ha salido el cruzado como esperaba La verdad Vale, buena Buenísima Dándole un poquito más fuerte Y más fuerte Muy bien Pillando, pillando, pillando el timing Va Uf, Es complicado, tío Es complicado el juego este o sea, entiendo que este juego, por ejemplo, a la hora de jugar y demás, atraiga mucho menos. O sea es que es comprensible. La dificultad, lo lento, lo pausado. Eh, no transmite buenas sensaciones como el 2 Spin 4. O como el Virtua Tennis, por ejemplo. En cuanto a diversión, ¿no? ¡Bien! En cuanto a diversión y en cuanto a estar relajado jugando Aquí hay que estar muy concentrado Sobre todo al principio que es cuando no dominas para nada el, el juego ¿no? Ahí está Pero bueno, tenemos punto de break Vamos a intentar jugarnos un golpe, por ejemplo A ver cuál ese ha sido, pero claro, es que intento jugar más preciso y tal, pero es que no, no hay forma. Aquí ya no voy a jugar ningún golpe, no vaya a ser que lo pierda y pierda el siguiente y no me apetece. Ahí está. Vale, vamos a por el saque definitivo. El saque definitivo. Ojo, qué buena. Buenísima esa. Muy bien. Buenísima también. Ojo que tiene la T, ¿eh? Me cago en los monos locos, tío, con el saque de mierda. Ah. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Buenísima. Eh... Ah, ver, estoy golpeando más potente, ¿no? Vale, a la T, ¿eh? A la T. Ahí está, ¿eh? Casi Casi, casi Bueno, no está mal tampoco Poco a poco También es verdad que tenemos en servicio Tenemos una patata En servicio tenemos una patata De punto Bueno, en todo, realmente Ya tengo miniatura, gente. Ya tengo miniatura. Esa base. Si me acuerdo, va a ser esa. Más otros 20 puntos. Y ojo porque clasificado. Vámonos. Enhorabuena. Te has clasificado para los cuartos de final. Sigue así, tú puedes. Vale. ¿Y ahora qué va? Lo vamos a dejar aquí, por cierto. Pero, ¿cómo va esto? Emparejamiento. Bueno, objetivo aspirante. La invitación que has recibido te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ábrete paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanzas las finales, entrarás a formar parte del circuito junior internacional. Vale, vamos a ver aquí el tema de emparejamientos. Otra vez. Pero estos son, esto es gente diferente. Y tenemos cuartos de final. Luego semifinal y final. Vale, pero no entiendo nada. Vale, lo que yo entiendo... Mira, Torre, Torre había leído Torre Sevilla. Torrevilla. Eh, entiendo que del que gane aquí contra el que gane aquí, sería ya la semifinal ¿no? y el que gane aquí contra el que gane de aquí la otra semifinal, y de los que queden pues se jugaría la final ¿no? vale, sí, sí, sí, además lo vemos ahí en el cuadro ya puesto, gente nosotros estamos en la parte superior izquierda y sí, si ganamos jugaríamos contra el que gane de aquí, vale, es que está un poco extraño todo, pero sí, es como me imaginaba, ¿no? la verdad que guay, esperando resultados y tal lo vamos a dejar aquí, creo que está increíble el juego así a priori es cierto que parece un poco lento, bastante guiado bastante eh, pasillero, por así decirlo si fuera un juego eh, de mundo abierto eh, de que va... O sea, te guían demasiado, no puedes elegir el torneo, no puedes elegir nada. Y quizás sea el tutorial, quizás una vez que eh, consigamos hacer el torneo y todo el rollo, pues se nos abran ya la posibilidad de elegir. Ah, pues quiero jugar este mes en tierra, o quiero jugar este mes en dura, o en hierba, o en donde sea, ¿no? Así que, ojo, ojo, tengo ganas de probar eso, eh, porque creo que no lo he probado en la vida. Emparejamientos. Vale, ya lo hemos visto, ¿no? Y grupos. Más o menos también, ¿no? O sea, esto es prácticamente lo mismo, pero esto es del anterior. Este el partido 1 que hemos ganado, hemos ganado todo 3-0 en máxima, bueno, en máxima dificultad, no sé si hay máxima dificultad, pero es muy difícil, que es la máxima dificultad que me deja poner el juego eh, actualmente. Así que, bastante contento, opciones, podemos guardar, como lo veis, muy difícil, es la máxima. Guardar automático, guardar carrera. Vamos a guardarlo. Lo dejamos aquí. Mira qué rápido se ha guardado. Mejor, más que el Toe Spin 4. Curioso. Y lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.